Hola, hola. Eh, hey, conseguí la máscara que tanto quería y. Bienvenidos a este nuevo video. Y ya sé que tardé un montón en subir videos. Perdón. Pero bueno, ¿les chupa un huevo en la vida? No. Tres, no dos. Tres huevos le chupa a mi vida. Y aparte siempre le digo lo mismo, por qué no subo video. Acá les voy a dejar por qué no sube video. Mirá cómo estoy hablando. No. Y bueno, ¿qué voy a hacer en este video? No tengo idea, ya saben cómo soy. Aparte me estoy quedando de calor con esta cosa, pero no importa. Yo, yo me veo cura así. No. No. Si vean algo robótico o lo que sea, es porque me estoy apuntando hasta mi hermano y estoy enfrentando mis miedos porque. Le tengo miedo. A grabar cuando hay personas en mi casa Y si, sí, bueno, eh, creo que se dieron cuenta de algo nuevo Ese cable está colgando, no, mentira Estoy sí, parado Por primera vez estoy parado porque el anterior video estaba sentado Y estaba más parado que sentado Ya sé que me van a decir, uh, te copias de Bueno, hace no más de una hora me llegó un video que No, no tiene que ver Tengo promoción en todas las compus. En esta no pude las La concha de ¿Ay? tu madre No No, no se la puedo creer Esta persona, eh, voy a dejar el Instagram acá No sé, sí, creo que esa es la escuela de él Puso en todas las putas computadoras Mi último video ¿Qué puedo tirar acá? ¡Ah! No sé palabra, o sea, gracias otra vez eh, por creer de él. La voy, voy a estar haciendo todas las cosas que tengo que hacer en este video en desorden. Y ahora me acordé que tengo que. En el anterior video prometí que lo ibas a. Hacer... Mira como algo. estoy viendo! Y también quiero que vean una cosa: o sea, esto creo que lo grabé hace dos años, en 2016, cuando empezaba. ¿Tengo Bueno, así que vamos, siempre que voy a saludar alguien voy a poner esto Yo <ríe> <ríe> creo que se dice así Necesito tu remera, la concha de la lora ¿Te refieres a esta? Si me piden otra vez la remera, creo que no lo voy a usar más Y esta, esta no la quería usar hoy Pero no tenía otra cosa más que ponerme Así que ah voy a estar en cuero, no, mentira Mira este comentario, miren Recién hace un día me pasó algo que me marcó la vida Me gustaría contártelo Voy a la secu, todo feliz ¿Quién más la secundaria feliz? Terminé la CQ y fui para mi casa. Lo siguiente es muy triste y mi familia muy triste me dijo mi gata es punto suspensivo es adoptada. No lo podía. Me encanta ese comentario. No, les juro que cuando lo vi por primera vez me cae la risa posta, pero ahora no porque es como con tan poco me río. Volvió el rey de las groserías. ¿Te acordaste de que tenés que ¿Saben quién lo comentó? Facundo GZB ¡La concha de tu hermana! Jaja, <risa> ¿sos un genio? Bueno, eso ya lo sé, o sea... No hace falta el comentario Tataku Kenda dice... Supuestamente se hace llamar el hater número uno de mi canal Necesitamos contenido que pueda hacer para todos los días Así que juega Fortnite... ¡No! ¡No! ¡No! Juega Fortnite y deja de hacer videos editados con más de un corte ¡Chupala! Rami YouTube, saludame. W. bueno, ya, ya está, te saludé, ¿qué más querés? Sean Junko otra vez dice: exijo mi saludo, ya te saludé. chau entonces. La otra vez, pose tus haters, vamos, piensas que será un mundo mejor sin ellos, sí. Te doy mis permisos, así que. Voy a tu casa y te voy a matar. Saludame y regalame el, el, la remera que usaste en la. ¡No! No, no te voy a regalar esta remera Andá a comprar la que está a 200 pesos en San Justo, Bueno. Anita Pérez, les hijo que me salude. Ah, excelente video Ay, Gracias No, está re bueno. Chao Esperen, esperen, esperen, esperen sí, Me lo puse al revés Un video mío no puede ser si no uso esta máscara O sea, si, si no lo uso, despídanse de este mundo Un día N D -E A h N D -E A <risa> por Dios lo, por qué todos los jóvenes de, de ahora dicen eso oh. es que no pusieron de moda algo ¡OH! Brandon no no me sale no me sale no me sale no no no no no no me pongas ese sonido Estoy harto del Fortnite. I'm this boy. No. No. Uh -huh. Yo no entiendo por qué la necesidad de saturar todo Aunque a mí me guste, pero saturan todo Es como, no sé, estás haciendo algo básico Por ejemplo esto Give it all you got Bad bitch. No, me da mucha impresión eso No eh, Ah, se me olvidaba Me olvidaba de algo que está pasando en mi canal Y yo estoy muy feliz Bueno, resulta que el famoso Pedrito BM quería que Los suscriptores le eh, hagan una intro Para su Si te ríes pierdes Y yo le hago esto Ok. Y resulta que esa cosa que dura 16 segundos y la intro creo que dura 12 segundos. 1249 visitas. 1249 visitas, guacho. Posta, esto, esto es mucho para mí. O sea, es como... Sí, tengo un Oscar. También pasó algo muy interesante Acompáñame a esta triste historia Resulta que este tipo, llamado Facundo GZB Si, sí, otra vez lo estoy mencionando, está recargoso en mi canal ¡BASTA! Bueno, resulta que pasó esto bueno, voy días. a hablar de la verdad de Frandon No, ah, mentira, no le traigo la verdad de Frandon Sino que voy a hablar de él Quiero contarles de que... Frandon me estafó que le digo que me estafó, porque me puso un ratito chiquitito en el doblaje, por eso me estafó. Tengo que tomar manados de colado para esto. Hizo tanto escándalo, subió un video de 3 minutos para decir que yo eh, lo puse a él, creo que 2 segundos de mi video anterior, y por eso se enojó, o sea. ¡Ah! La razón por qué hago este video es porque es la primera vez que voy a tener competencia en YouTube, y ahora tienen creo. Es la primera vez que voy a tener competencia en YouTube. Bueno, también. Tengo que 140 suscriptores. Aunque ahora, en el momento que estoy grabando este video, seguramente, no sé, la habrán bajado o la habrán subido. No quiero que... Tiene 140 suscriptores, hijo. Bueno, bien, perfecto. La habrán bajado o la habrán subido. A tu hermana la voy a bajar. Bif, A vos, Frandon, que seguramente vos vas a mirar mi video. Te quiero hacer una propuesta. Si vos no llegas a los 145 suscriptores... O oh, a los 150 No hay tiempo hasta el viernes De la semana que viene Si no llegas, lamento decirte Que me vas a tener que recomendar en cada video tuyo ¿Escucharon lo que dijo, no? Dijo que antes del viernes tengo que superar la cifra de 145 suscriptores o 150 Antes del viernes Hoy es miércoles, ajá Mi canal ya tiene 149 suscriptores Eso significa que te recogí la concha. Like the like Ay, no, le like no, toco! No. No. <risa> Ay, se va porque son son tan originales haciendo TikTok. Ah. ¡Este meme! ¡Ya soy Tracer! I'm No En esta situación se merita el, la máscara anti-cringe de eso me da mucha impresión o sea porque se acerca mucho la, la cara en la cámara ¡Ay, qué asco! no no si llegamos a los dos likes él va a aparecer en el siguiente vídeo si quiero que los saluden en el próximo video, bueno, ya, ya saben qué hacer. Suscríbanse, activen la campanita, dislikes y hoy casi tomo con la máscara. El tío Frandon fuera.